Pues a ver, un balance profesional lo podríamos definir como una acción que se desarrolla en un momento determinado del proceso de orientación en el cual la persona orientada tiene que hacer un, contrastar dos elementos importantes. Uno de ellos es las características personales que uno tiene, como por ejemplo las, las capacidades, motivaciones, intereses, competencias, etc. Tiene que contrastarlo o compararlo con las características del perfil profesional al cual opta. Es decir, del resultado de, estos, de, estos, de esta comparación se obtiene lo que se llama el balance profesional, justamente. A partir de este balance se puede establecer lo que se, lo que se denomina un proyecto profesional un proyecto de vida. ¿Cuándo es muy recomendable hacerlo? Por ejemplo, pues justamente cuando una persona finaliza sus estudios y se va a enfrentar al mundo laboral. Pero mi recomendación incluso sería hacerlo un poco antes, porque si soy capaz de hacerlo durante los estudios, Puedo hacer unas previsiones más a largo plazo de todo lo que voy a necesitar cuando finalice y entonces tengo más tiempo para prepararme. O se puede realizar en otros muchos momentos, por ejemplo, cuando una persona, desafortunadamente, se queda sin trabajo y está desempleado y tiene que iniciar un nuevo proceso. O incluso cuando, cuando una persona quiere cambiar de rumbo, que también puede ser. Una persona lleva unos años en una vida profesional, en un ámbito, por ejemplo, y quiere dar un, una vuelta, un cuarto de vuelta o un giro de 180 grados. Si realizamos un buen autoconocimiento personal, yo no es capaz de tener muy determinadas y muy claras, digamos, sus puntos clave. Sus puntos clave me refiero, ¿cuáles son mis competencias? ¿Cuál sería mi valor añadido? ¿Cuál es mi talento con respecto a, a, a otros candidatos? Si yo soy capaz de, de tener identificados estos elementos clave que me hacen competente, este sería un poco el truco. Tendría que decir que yo opino que no. No, no es que no esté de acuerdo con el método, es que no lo veo generalizable. No creo que, que todo el mundo sea capaz de venderse en 30 segundos. Exacta, exactamente, yo cuando, cuando, cuando me haces esa pregunta ya pensaba en el Elevator el Speech, que es una técnica muy de moda, que se supone que sería, que sería justamente esto, ¿no? Tener la capacidad de venderse en un tiempo muy corto, siendo capaz de explicar o de expresar o de transmitir tus pues, pues, competencias más elevadas y tal. Supuestamente una persona con cuatro años de estudios tiene un grado, es decir, con cuatro años puede tener unos conocimientos, pero a lo mejor ni con toda una vida aprende a ser persona. Es un poco esta la idea, ¿no? Que la actitud es un tema comportamental como más arraigado, más difícil de cambiar y que, y que digamos, nos está complementando y nos está diferenciando de los otros. ¿Por qué? ¿Por qué tengo dos ingenieros con un mismo perfil profesional y prefiero a uno y no al otro? Pues lo que estoy, lo que estoy eligiendo, en definitiva, son características personales y cuando nos decimos a estas características personales o a estas diferencias individuales, que yo hablaba hace 20 años, pues ahora es lo que se habla de talento, o se habla de, absolutamente, pues, la actitud, o se habla de este valor añadido. Tiene muchas funciones el orientador profesional. Una de ellas, que esta es quizás la más conocida, es como la de función informativa o la de asesoramiento. Y hay otras muchas funciones que intentaré resumirlas, como por ejemplo la función diagnóstica, es decir, en el momento que haces una, una orientación individual, como es mi caso, que, que hago sesiones de atención individualizada con, con los estudiantes, pues en el momento que estás, que estás realizando una entrevista con la persona tienes que ir diagnosticando en qué momento se encuentra del proceso para ir reconduciendo un poco sus expectativas o ir dándole pues, asesoramientos en relación con esto. Luego hay una función también formativa, porque en realidad es lo que estamos ayudando a la persona es a tomar decisiones, o sea que la persona sea capaz de tomar decisiones acertadas en un momento determinado, con lo cual le hemos de enseñar ¿no? O, o ayudarle a formar en esta capacidad para tomar decisiones, con lo cual hay una función, digamos, pedagógica o formativa importante. Y también hay una función, por ejemplo, evaluativa, también importante, y esto significa que en el momento que estás hablando con una persona, tienes que, a la vez que diagnosticas, ser capaz de evaluar sus capacidades, sus competencias, para ayudarle a que las conozca más. Y probablemente podría hablar de otro, que sería la función preventiva, y la preventiva estaría ligada con... Con, justamente con la anticipación, es decir, la, mmm, una de las funciones de, de, de, del, del orientador profesional es que la persona sea capaz de anticiparse y es por eso cuando hablábamos al principio y me preguntabas en qué momento es el importante para hacer un balance profesional que a veces parece que sea al final de los estudios. No, si soy capaz de tener una función preventiva y, y, y, y, y los alumnos o las personas entienden que cuanto antes hagan el proceso mmm, va a ser más útil, Puedo prever lo que me va a pasar, con lo cual, digamos, estoy preveyendo un, un problema, no, no tiene por qué ser un problema, pero una situación en la que me puedo encontrar en un, en un futuro inmediato. Competencias como cualquier otro profesional. En definitiva, si, si evaluáramos qué, qué, qué competencias están buscando los, los, las empresas de sus profesionales, un orientador profesional tendría que tener unas competencias equivalentes, que son un poco las que siempre rondamos, o las que siempre... Rondamos, ¿no? las que siempre con las que siempre nos movemos, y serían la capacidad de comunicación, tanto a nivel oral y escrita, por ejemplo, o, o la iniciativa para, para poder, digamos, impulsar procesos, o la capacidad de tomar decisiones, porque hay que tomar decisiones muy rápidamente, justamente cuando es, en una sesión de orientación tienes que tomar uno mismo muchas decisiones en muy poco tiempo. O, por ejemplo, eh, la responsabilidad o el compromiso, la implicación, yo esto los pongo como en un paquete, pues tanto con su trabajo como con la sociedad, como con las personas como con la organización con la cual trabajas, ¿no? O con la cual estás desarrollando tus, tus funciones. Y luego también, por ejemplo, la empatía. La empatía es, es esto cuando... Siempre que uno trabaja con personas es, es, una, es una competencia que es muy útil cuando se trabaja con personas justamente, ¿no? La, la empatía lo podríamos también vincular con la capacidad de liderazgo y, y luego con lo de trabajar en equipo porque, bueno, ya sabemos que siempre ahora se trabajan pues, más en equipos interdisciplinares y demás. Entonces, bueno, esta capacidad de trabajar en equipo... Y claro, determinadas posiciones, cuando uno ya ocupa un puesto medio o, o técnico o especializado en una organización, pues la capacidad de liderazgo es, o la, la competencia de liderazgo es, es básica. No sé, yo, a mí es una profesión que me apasiona y yo animo a, a, los que, a los que me estén escuchando que se, que se animen a dedicarse a orientador profesional. Es una profesión que, que aprendes cada día mucho, tanto de las personas como de uno mismo.